Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Melly Cat. antes de comenzar activa tu suscripción y campanita y visita nuestros sitios web que se encuentran en la descripción de este video. En este video les compartiré el significado de soñar que te disparan, a continuación te mencionaré las diferentes interpretaciones de este sueño. Soñar que alguien te apunta con un arma, significa que estás con mucho miedo y paralizado porque esa persona te disparará, simboliza que alguien controla tu vida y que seguramente estás atrapado en una relación de dependencia muy tóxica. Soñar que intentan dispararte, en el sueño no puedes huir y no puedes escapar porque te dispararán y tu muerte estará cerca. Esto simboliza que la vida te ha regalado una oportunidad extra para que la puedas aprovechar y que necesitas dar lo mejor de ti. Soñar que te disparan Esto nos dice que deberías hacer un balance en tu vida Y pensar cómo es tu existencia en este momento Piensa si te sientes víctima de alguien O si has sido agredido Tu trabajo es pesado O estás sufriendo acoso También podría significar que tu pareja Amigo o algún compañero Te está violentando de diversas formas O se está aprovechando de ti Soñar que te disparan pero no mueres Soñar que te disparan Pero en ese momento no mueres Indica que estás pasando por un proceso negativo en tu vida que te está causando mucha ansiedad este tipo de sueño volverá a aparecer si no cierras ese proceso por el que estás pasando Soñar que te disparan y veas tu propia muerte simboliza un mensaje más positivo que debes utilizar a tu favor porque si estás muerto cuando despiertes sentirás el impulso del momento de renacer y de empezar una nueva vida que esta vez podrás hacerla como tú quieras. Soñar que tú disparas indica que quieres librarte de un problema que te está afectando porque no encuentras la solución a la primera y estás tomando decisiones muy rápido. Soñar que escuchas disparos, si en el sueño estás escuchando disparos desde el interior de tu casa o suenan en la calle pero a lo lejos, hace referencia a que una mala racha se acerca, pero por el momento te sientes a salvo. Soñar con un tiroteo, presencia es un tiroteo pero las balas no van dirigidas a ti ni te sientes en peligro, indica que podrías estar involucrado en un conflicto en tu círculo más cercano, pero en el que de momento no has tomado parte, o también podría tratarse de una crisis de pareja, algún conflicto laboral o familiar, soñar que te disparan en la cabeza, si este sueño es muy recurrente hace referencia a que pasarás por momentos extraños que te harán sentir incómodo pero que a pesar de esto será algo que podrás manejar de buena manera y seguir adelante. Soñar que te disparan en el estómago, indica que la vida te está dando una segunda oportunidad de decirte que hay personas que quieren robarte la energía y debes detectar quiénes son y alejarlas, ya que definitivamente le hacen daño a tu vida y a tu salud mental. Soñar que te disparan en el pecho, está relacionado con angustia y decepción o dolor de corazón pero referente a dolores emocionales con situaciones que puedes estar pasando con alguna persona a la que valores. Soñar que te disparan por la espalda, indica que debes estar atento y no confiar fácilmente pues posiblemente detrás de ti esté una persona que quiere hacer quedar mal y aún no te has dado cuenta de lo que está pasando. Soñar que te disparan en el cuello. Es una señal de que alguien cercano o de tu entorno quiere quitarte beneficios que has ganado gracias a tu forma de ser y a tu trabajo. Soñar que te disparan muchas veces. Indica que debes ir con calma en lo referente a los proyectos que quieras empezar, porque estás rodeado de muchas personas que te quieren ver derrotado y caer. De eso se trata este sueño que te disparen tantas veces. Soñar que te disparan en la mano, te dice que tal vez necesitas de otra persona para poder lograr algo o por fin poder superar cualquier cosa en tu vida. Soñar que un familiar te dispara en el pecho, quiere decir que eres una persona que ama a sus seres queridos y que se preocupa por ellos y es posible que alguno de ellos esté atravesando por algún problema y eso te causa una gran desesperación. Soñar que tú mismo te disparas en el pecho, es una clara señal de que estás muy estresado y necesitas relajarte porque quieres escapar de la rutina que llevas pero no sabes cómo, de ser así también puedes buscar ayuda profesional. Y bueno estas fueron algunas de las interpretaciones que te ayudarán a entender ese tipo de sueños, si deseas saber el significado de otros sueños tenemos una gran variedad de videos que te van a encantar. Si te gustó el video deja tu like, compártelo y comenta si has tenido algún sueño que te gustaría saber su significado. No olvides suscribirte y activar la campanita para que seas de los primeros en enterarte del contenido que tenemos para ti. Y visita nuestros canales y sitios web que se encuentran en la descripción de este video. Yo soy Julbert y nos vemos en un próximo video de Melikat.